Había muchas estrellas Aquella noche Al menos eso es Lo que yo veía Pero tú te empeñaste En destruirlas con esos celos tontos, sin tus caricias. Alguna de las estrellas me suspiraba, había muchas de ellas que te suplicaban. Calma un poco tus celos tan espantosos y entrégate al amor que es más hermoso aquella noche estrellada donde la luna brillaba donde mis brazos te cerraban podría haber sido bella y mimada de pronto se me ocurrió cantarte algo algún bolero bonito te paso lento y comencé a cantarte, te quiero tanto Ya ni te resististe, acabaste en llanto Había muchas estrellas aquella noche Al menos eso es lo que yo veía pero tú te empeñaste en destruirlas con esos celos tontos sin tus caricias y floreció el amor en aquel momento y las estrellas bellas todas bailaron y de pronto sonó como por encanto aquel piano que hizo calmar tu llanto. Aquella noche estrellada, donde la luna brillaba, donde mis brazos te cerraban, podría haber sido bella y mimada. bella y mimada.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 mis brazos te cerraban, podría haber sido bella y mimada. Bella y mimada.